Estamos de vuelta con ustedes y prácticamente ahí está Max en las calles, en medio de este recorrido que se está haciendo con la Policía Nacional, eh, dando pues, eh, como ustedes pueden ver, a diferencia de lo que dijo mi querido amigo el doctor Rosario, ahí no existe la posibilidad ninguna de que nadie pueda saber la ruta, porque la ruta de la policía se hace con el general, coordinado con los cuerpos investigativos, en los diferentes departamentos y solo lo saben los que van a hacerlo antes de salir y solamente lo lleva el que dirige el operativo y ahora están por la Avenida Libertad me dice Max se encontraron un negocio que eh, estaba abierto procedieron pues a, a cerrarlo y a las personas que encuentren transitando sin el permiso sin la mascarilla a partir de las 9 ahora están buscando los negocios que pues que que tengan aglomeración de personas Max en dónde se encuentran ustedes en estos momentos en este momento, vamos ahora bajando la libertad por el sector, la, la ribera. Vamos a aquí y todos los negocios donde vean que estén excesivo de personas, donde hagan personas de más y que no tengan las mascarillas, esas personas serán retiradas del negocio y serán puestos a la, a la justicia. Lo llevarán detenido. llevarán eh, detenido. ¿Qué que hay poco para yo voy a estar Ay, yo la en la cuatro patrullos. En Madeja, allá salida a Tenares, por el puentecito, había un negocio por ahí donde se tiraron, que había muchas personas sin mascarilla y el negocio tuvieron que cerrarlo esta noche. Y ya está llegando. ¿Por dónde están ahora? ¿Por dónde están? Jaya, ahora mismo. ¿Por dónde? En la Avenida Libertad, cruzando por la Ribera de Jaya, por el puente, ahora mismo. Por el puente en este momento. Muy bien. Entonces, si se presenta algún incidente en el trayecto, fíjense ustedes que yo he retomado otra vez las transmisiones en vivo, porque se están haciendo acorde a los criterios de lo que yo quiero, con un lenguaje decente, siguiendo el trabajo de la policía. Y quiero para que ustedes sepan el sacrificio que hacen estos jóvenes bajo lluvia, con las inclemencias del tiempo, arriesgando sus vidas, a que venga una persona armada, una persona con algún tipo de problema y pueda agredirlo, como le entraron más pedradas que mostramos aquí cuando estaba el coronel Luzón en Santa Ana, para que la gente vea que es necesario que se haga esto, vigilancia, y que ese patrullaje se haga con la presencia de los medios, puede venir aquí, señor director, y ya yo le dije que con algún incidente, bueno, si te quiere, puede ir pues a la pausa y le tomamos en un momentito. Eh, muy bien, ya no te quiere, puede quedarse aquí, gracias. Y voy a pasar esta llamadita. ¿Por qué? Si se ofrece, o se presenta algún exceso por parte de la policía, si se presenta algún desabruto por parte de una persona, si se está haciendo un arresto indebido, o si una persona agrede, hiere, por ejemplo, porque se grabó, pudieron agarrar a los que le entraron a pedrada, las patrullas tuvieron que salir de Santa Ana a pedrada, sacaron. Y el Correo Luzón estaba escuchando a una dama para darle una oportunidad porque estaba en un asunto de la diligencia de medicina. Entonces, eso es necesario, eso no lo puede impedir. yo lo que creo que ahora, como está el COVID, lo que tiene que fajarse las autoridades es a buscar trabajo y no cámara y hacer show. Que eso no debe hacerse, es lo que yo pienso. Y debemos unirnos todos en esta lucha y tratar de, de olvidarnos un poco. Porque yo escuché una discusión política. No, porque ciertos pagineros, ciertos directores de medios eh, digitales que son de aquel lado que están del PLD, Olvídense de esa vaina. Que en estos momentos no podemos estar pensando en, en el crecimiento del coronavirus para que cierren a Macorís, para que le pongan el punto de retención en toda la salida y para que vuelva otra vez la, la, la misma desgracia de estar cerrado y que se restrinja más y que vuelva el pánico y que se dispare mucho más el Covid 19 lo que hay que hacer es tomar la medida ahora en Navidad para que para quitar el cefredo, el cubo, la fiesta, eso es lo que hay que hacer y que Salud Pública ponga con su papel y que sepa que su estrategia ha fallado y que el Covid ha crecido pese al cierre, pese a, a la famosa cuarentena, pese al toque de queda, pese al patrullaje. Si no hay una